Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Cecilia de Birli y estamos en el módulo número 7 del curso gratuito de Quiero Emprender, ¿por dónde empiezo? En este módulo de lo que vamos a hablar es de la importancia de diversificar tu negocio, de tener varias líneas de ingreso, porque uno de los errores que cometemos habitualmente cuando comenzamos con un emprendimiento es que comenzamos a trabajar, por ejemplo, con un servicio y basamos todo nuestro negocio en ese servicio, en esa actividad principal. Pero lo cierto es que lo ideal, como ya te he dicho en anteriores vídeos, es no contar solamente con poner todos los huevos en la misma cesta, sino tener varias líneas de ingreso. Que nuestro negocio no dependa solamente de una actividad y nada más, porque en el momento en el que esa actividad no funciona, un cliente se nos cae o tenemos algún problema, nos vemos con que no tenemos ingresos por otro, otros lados. Lo ideal sería que tengamos un negocio diversificado con distintas líneas de ingreso y de ello vamos a hablar en el vídeo de hoy. Pero antes de empezar, te recomiendo que si aún no has visto los anteriores módulos, vayas a verlo. Te voy a dejar aquí arriba una tarjetita con los anteriores vídeos para que no te los pierdas y para que sigas todo el paso a paso de este curso que ya poco a poco va culminando. Ya estamos en la fase de comenzar a pensar en escalar ese negocio, pero... En los anteriores módulos te he ido contando cómo comenzar a crear ese negocio desde cero. También te recomiendo que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal de YouTube y que actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada semana. Quiero que seas el primero en enterarse de que hay un nuevo vídeo, te acuerdes de verlo y no te pierdas nada de este curso gratuito Quiero Emprender Por dónde Empiezo. Ahora sí, dicho todo esto, comencemos con el tema de hoy. Como te decía anteriormente, en este video vamos a hablar acerca de la importancia de diversificar tu negocio, de no poner todos los huevos en la misma cesta, que es una frase muy conocida y que seguramente habrás escuchado. ¿Por qué? Porque cuando creamos un negocio, nos enfocamos solo en una actividad principal, en esa actividad que le da la base y la forma a nuestro negocio, pero no nos damos cuenta de que cuando no tenemos ingresos por esa vía o cuando los ingresos que pensábamos tener se nos caen, como puede suceder en el caso de un negocio de servicio, que es que un cliente se nos va deja de trabajar con nosotros, no tenemos otras vías de ingreso. Y esto Evidentemente no nos puede suceder. Un emprendedor tiene una serie de gastos fijos que tenemos que cubrir y tenemos que tener un negocio que sea estable. Para ello lo que tenemos que hacer es crear distintas líneas de ingreso, diversificar. A eso me refiero con diversificar nuestro negocio para que si en un momento se nos va un cliente, se nos cae una línea de venta, hay un inconveniente, un cliente se apaga con un... Eh, se... Atrasa con, con un pago. Nosotros tenemos otras líneas de ingreso y no tenemos ningún tipo de problema, ¿no? Tenemos que eh, volvernos locos llevarnos las manos a la cabeza y pensar ahora qué hago, dónde saco dinero, me he quedado sin ingresos, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante que diversifiquemos nuestro negocio en distintas líneas. Te voy a poner un ejemplo con un negocio de, de servicios como es el mío, eh, en el que puede ser más fácil diversificar, pero bueno, para el negocio de producto también se puede hacer, por supuesto. Por un lado tendrás el servicio principal, el servicio que darás, pero por el otro lado puedes tener otras líneas de ingreso como pueden ser, por ejemplo, dar Servicio de asesoría, de consultoría, en donde tú no le das el servicio directamente a la persona y lo haces todo tú, que la persona está delegando en ti ese servicio, sino que tú le explicas cómo él puede hacerlo, cómo ella puede hacerlo y esa persona lo hace por su cuenta y tienes un cliente puntual de asesoría o de consultoría. Otra línea podría ser, por ejemplo, la formación. Formación tanto eh, dentro de crear tu, tu propia academia, dar formaciones como dar talleres, eh, ser tu eh, formadora en eh, másters en escuelas, eh, en brindar talleres para distintas comunidades, en que te contraten para ponencias, para conferencias. Hay distintas formas de diversificar tu, tu negocio. Esas son algunas de las que a mí se me vienen a la mente y que se me ocurren y que yo tengo, por supuesto, en cuenta. Otra de las opciones si tienes un negocio de producto es también una de las eh, evidentemente líneas de negocio más importante para ti será la venta de producto, pero también puedes tener otra línea de negocio que pueda ser la asesoría, en donde tú le puedas enseñar algo sobre el producto que le has vendido a esa persona, en donde le puedas enseñar cómo crearlo, en donde puedas... Incluso formarlo y tener formación de cómo crear ese producto o ese servicio o cómo montar un negocio como el que tú tienes. ¿sí? De esta forma también tendrás un negocio diversificado y no tendrás que estar dependiendo solamente de una línea de ingresos. Esta es fundamental. Tienes que tener en cuenta que... Eh, sobre todo cuando emprendemos, cuando somos autónomos, lo que sucede es que nuestros ingresos no son eh, como cuando trabajamos por cuenta ajena, que sabemos que todos los meses vamos a ganar X. Puede haber meses que ganemos más, puede haber meses que ganemos menos. También es importante que todo esto lo tengas previsto, que sepas cuáles son los mejores meses dentro de tu negocio, cuáles son los meses más bajos, para también tener una serie de objetivos de facturación y saber qué acciones de marketing tienes que realizar para que no tengas ningún tipo de problema de, de efectivo, de cash flow dentro de tu empresa, ¿sí? Pero... Eh, tener un negocio diversificado te va a ayudar a que tengas distintas líneas de ingresos y que eh, ante este tipo de imprevistos como los que te he dicho, se cae un cliente, eh, un proyecto que iba a salir no sale, se atrasa, etcétera, etcétera, tú no tengas problemas económicos y puedas hacerle frente a todos los costes fijos que tienes para funcionar con tu negocio, ¿sí? Además, esto también es importante porque eh, nuestro negocio eh, tiene que seguir funcionando incluso cuando nosotros no estamos, cuando nos vamos de vacaciones, cuando queremos tomarnos un día de descanso, cuando estamos enfermos, porque no es la misma situación que estar en un trabajo de cuenta ajena en donde avisamos a nuestro jefe que nos vamos de vacaciones, volvemos, retomamos nuestras actividades y ya está, o nos enfermamos, damos parte de enfermo y se terminó aquí, si nosotros no estamos y el negocio no funciona, tenemos un problema, porque eh, no tenemos ingresos. Por lo tanto, esto no puede sucederte. Tienes que tenerlo también presente, tienes que tener en cuenta que emprender sí que tiene una serie de ventajas muy, muy grandes, tenemos más libertad, somos nuestros propios jefes, etcétera, etcétera, pero también tiene sus desventajas, que si tú no estás y el negocio no funciona, es un problema. Por lo tanto, desde cero tienes que construir un negocio con distintas líneas de forma tal que si el día de mañana tú te enfermas y no puedes dar servicio, tienes otras ramas, como por ejemplo la formación o tienes eh, una serie de, de, de productos automatizados que puedes seguir vendiendo y que pueden seguir generándote a ti eh, ingresos o consultorías que quizás bueno, eh, puedes trabajar una hora puntualmente para dar esa, esa consultoría en, en concreto o irte de vacaciones y que tu negocio siga funcionando con las formaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que por eso es tan importante que diversifiquemos nuestras líneas de ingreso, que no contemos solamente con una línea de, de ingreso, que trabajemos en ello desde cero, que nos enfoquemos en ir creando distintas líneas de negocio para no poner nuestro negocio en riesgo. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, te invito a que le des like, que me dejes tu comentario. No te olvides, suscríbete aquí a mi canal de YouTube. Me encantará tenerte dentro de esta comunidad y que siga creciendo, que me sigas apoyando para que siga creando contenidos y cursos como este. Ya sabes, me puedes dejar un comentario, contarme qué te ha parecido este curso, qué te ha parecido este vídeo, dejarme todas tus dudas y todas tus preguntas, que me encanta leerte, responderte y si es necesario incluso crear contenido para... Responder a todas tus dudas y por supuesto me encantará que seas, como te he dicho antes, mi suscriptor aquí dentro de YouTube. Te mando un beso enorme y nos vemos el próximo martes en un nuevo vídeo de este curso de gratitud Quiero emprender por donde empiezo. Chao, chao.